El presidente Danilo Medina promulgó este lunes la ley 16-19 que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos y privados. La nueva ley también prohíbe el uso de juca en lugares cerrados, bajo techo, de uso colectivo público y privado. Al respecto cuestionamos a la procuradora de medio ambiente en esta ciudad, María Brito, quien manifestó. Bien, ya nosotros eh, desde diciembre habíamos iniciado las labores preventivas para...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 va a resistir porque ya se le está dando mucha publicidad y es una ley y la ley nos obliga a todos a cumplir. En tanto que la Procuradora Fiscal Titular de la Provincia Duarte, Smiley Rodríguez, valoró como positiva la nueva ley, asegura será implementada tal como lo establece la misma.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 La promulgación y creación de esta ley que viene además a sanear ciertas situaciones que se nos presentan en el día a día en los operativos que realizamos por lo cual entendemos saludamos la decisión asumida por el señor presidente y tal como establece dicha ley la procuraduría general de la república bajo la dirección del señor procurador Jean rodríguez estaremos dándole seguimiento a ese tipo de casos Muy bien. el artículo 4 de la ley establece que serán sancionados con pena de 5 a 10 salarios mínimos el sector público los propietarios de establecimientos que permitan su uso. Así también serán castigados quienes usen la JUCA en lugares públicos, con penas de 5 a 15 salarios mínimos. La ley promulgada indica que la Procuraduría General de la República será la responsable de la ejecución y cumplimiento de la misma. Sin embargo, ciudadanos consultados en este municipio de San Francisco de Macorís han establecido su posición en torno a esta nueva ley que pretende eliminar el uso de la JUCA tanto en los espacios públicos como privados. Para NTN reportó Joan Paulino.